Hola, soy Delia y vengo a hablarte de adicciones digitales, en concreto, de la adicción al móvil. ¿Alguna vez te ha pasado que estás deseando llegar a casa para conectarte a internet o para jugar algo con tu móvil? ¿O que se te pasan las horas delante de la pantalla y no te das ni cuenta? Pues cuidado, porque si nos dejamos llevar por este tipo de comportamientos, podemos tener un problema grave. Seguro que has oído hablar de las adicciones, pero... ¿Sabes qué es? Te pongo un ejemplo, seguro que has visto alguna vez a una persona que fuma mucho y dice que no puede dejarlo, o a una persona que es obesa y se pasa todo el día comiendo y pensando en comida. Estas actitudes son malas para su salud, pero no pueden dejar de hacerlo. Estas personas están enfermas, tienen una adicción. Pues, con el móvil, internet, los videojuegos o las redes sociales, te puede pasar lo mismo. Aunque parezca mentira, hay personas que tienen miedo a salir de casa sin su teléfono móvil o que tienen pánico a quedarse sin batería. Otras personas sienten que su móvil vibra o que les llegan notificaciones sin que eso haya pasado. Incluso hay gente que sufre insomnio tecnológico, que, como te puedes imaginar, significa que no descansan o que duermen muy poco por pasarse toda la noche conectados a internet. Y, como te imaginarás, estos comportamientos son muy malos para la salud. Hay personas que no quieren salir de casa por pasarse todo el día enchufados a la tecnología y le pasa a más adolescentes de los que crees. En Japón esto incluso tiene un nombre, se llama hikikomori. Ah, y por cierto, el miedo a estar sin tu teléfono móvil se llama nomofobia. Pero como no queremos convertirnos en hikikomoris ni caer en trastornos o adicciones digitales como la nomofobia, vamos a ver cómo hacer un uso responsable y saludable de la tecnología. Pues vamos a conocer qué uso hacemos del teléfono móvil. Te lo explico con un ejemplo. Por ejemplo, no es lo mismo comerse un trozo de tarta de vez en cuando que un trozo de tarta cada día, que una tarta todos los días y pasarte el día pensando en tarta, ¿verdad? El primer uso es un uso normal, el segundo es excesivo y el tercero ya es una adicción. Voy a hacerte unas preguntas, ve pensando o anotando sí o no en cada una. ¿Estás constantemente con el móvil incluso cuando estás en una conversación con familiares o amigos? ¿Compruebas constantemente las notificaciones en la pantalla? ¿No te separas de tu teléfono ni para comer, ir al baño o ir a clase? ¿Tu móvil se ha convertido en un elemento de entretenimiento en vez de algo meramente práctico? ¿La batería no te dura ni un día? ¿Sufres el síndrome de la vibración fantasma? Es decir, ¿sientes que el móvil te vibra o que te llegan notificaciones cuando en realidad no es así? ¿Dejas de hacer tareas importantes por pasarte tiempo con el móvil? ¿Lo primero que haces al despertarte y lo último que haces antes de acostarte es ver tu teléfono? ¿Qué tal ha ido? ¿Muchos no es? ¡Genial! Estás en el camino correcto. ¿Muchos sí es? Pues cuidado, te voy a dar unos trucos para mejorarlo. Aquí van algunos consejos. Sé consciente del tiempo que usas tu teléfono, incluso puedes utilizar aplicaciones que te avisan del tiempo máximo. Debes establecer momentos en los que puedes usar tu teléfono móvil y momentos en los que no deberías usarlo. Puedes hacerlo con tu familia, si lo compartís puede ser como un reto y os ayudaréis los unos a los otros. Además, podéis poner en casa un parking para móviles y dejar ahí vuestros móviles en el tiempo que no debéis utilizarlos. Además, cuando estés haciendo tareas importantes, siléncialo para que no te moleste y duerme siempre con el teléfono fuera de la habitación. Te animo a que pongas en práctica estos consejos y así hagas un uso más saludable de tu teléfono móvil. ¡Seguimos aprendiendo!